Eh, soy Israel Manguer y en esta vez les traigo un nuevo tutorial 10d y es de, eh, solucionar el problema de que Regedit no abre eh, como suele abrirse a través del comando que escribimos reedit.msc y no ejecuta y resulta que hay algunos ordenadores que lo traen como deshabilitado pero por regla general todo ordenador eh, tiene este complemento todo ordenador tiene entonces para abrirlo, para encontrarlo, lo único que vamos a hacer es darle clic en equipo, disco local C, o donde tengamos el sistema operativo instalado. En este caso, siempre, por lo general, siempre se instala, el, se instala el sistema operativo en disco local. C. Nos vamos a la carpeta Windows y aquí vamos a encontrar Regedit. Vamos a ir bajando y mirarlo aquí. Pueda que lo encuentren así o pueda que lo encuentren por. Lo importante es que diga Regedit, ¿cierto? Dan doble clic, luego dan clic en sí y miren que aquí lo tienen. Aquí está Regedit y pueden borrar registro, todo lo que ustedes quieran sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo por hoy y perdonen que el video haya sido tan corto, pero ¿para qué hacerlo extenso cuando realmente eso es algo sencillo? Y hasta la próxima, no olviden suscribirse, compartir el contenido en sus redes sociales. Al, al suscribirse, activen la campanita porque, si no, no les llegan las notificaciones cuando suba otros tutoriales. Y chao, chao.